Pues acá, acá atrás está la ciclovía, pero para no estorbar a, a los ciclistas, pues mejor cerramos aquí un carril de circulación. Normalmente el argumento que dan los ajustadores de seguros es que cómo van a, a tapar el tráfico vehicular, ¿no? o sea que ¿cómo, cómo se van a poner aquí y a estorbar a los coches, entonces que pues mejor estorban a las bicis, ¿no? para eso está la ciclovía, para estorbarla. Y bueno, aquí llevamos ya un par de semáforos en los que los automovilistas están dándose la vuelta, no están ocupando este carril, está nada más una sola bici ahí parada, nadie se ha muerto, nadie se ha desesperado, todos están pasando, pasan la bicicleta y acá adelante se pueden incorporar otra vez al, al otro carril, que es donde acaba, donde estaría el seguro, aquí nada más demostrando las ridiculeces de los ajustadores de, de seguros, en este caso es Cualitas. Y acá tenemos a AIG. Cualitas y AIG. Ahí está. Estoy esperando a mi seguro, jefe. Miren, ahí está. Pasa eso. Nada. No pasa nada. Todo bien. Aquí haciendo el carril porque estos idiotas decidieron pararse en la ciclovía. Seguimos demostrando cómo. Para la ajustadora Cualitas y para la ajustadora a y G vale más un choque laminero que la vida de ciclistas. Deciden ponerse ahí, ahí se ve el, el golpe del carro. Y ahí se ve el, la ajustadora a y G invadiendo toda la ciclovía. Y aquí el otro vehículo de la ajustadora Cualitas invadiendo hasta la rampa. Y se empiezan a mover.